Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curto Kennels en Tenerife, España. Bueno, hoy voy a hacer un poquito de historia. Nunca viene mal. Hace muchos años, pues como... 35, 38, 40, eh, yo solía asistir, bueno, me, me pedían que fuera a canales de televisión, Canarias 7, por ejemplo, eh, en La Orotava también, Teidevisión eh, y otros canales, Radio también estuve haciendo durante un año, los jueves una hora, en la radio La Cope eh, de aquí de La Laguna con María del Pino Fuentes bien ya en aquella época yo me había planteado muy seriamente el futuro del perro de presa como raza y llegué a la conclusión que el futuro así como se gestaba en Tenerife lo estábamos gestando en, en, digo, perdón, en Canarias, eh, pero se iba a proyectar hacia afuera. Hacia el futuro estaba fuera, el futuro del presa canario. Yo pensaba en el pastor alemán, eh, qué hubiese sido del pastor alemán si no hubiese salido de las fronteras alemanas. Es una hipótesis que no podemos responder, o sea, nos lo podemos plantear, pero no podemos llegar a ninguna conclusión. Pero sí que a mí me hacía reflexionar. El pastor alemán no es de los alemanes. El pastor alemán eh, nació en Alemania, es donde probablemente más afición hay, pero es un patrimonio internacional, es un patrimonio de la humanidad porque se cría en todas partes, especialmente en toda Europa y en toda América. También en Japón, en China no sé cómo estará, me imagino que también, y en otros países. Bien, entonces yo pensaba el futuro del presa canario que estaba en mi mente, que y no me cabía la menor duda que iba a salir adelante ese proyecto de raza, y lo vi clarísimo, el futuro del perro de presa canario está fuera de Canarias. Y no me equivoqué. Me atrevo a decir lo mismo que con el pastor alemán y otras razas, con todas las razas, con más antigüedad que el presa canario, incluso con la misma antigüedad, algunas que no quiero mencionar, no es el perro de presa canario donde se gestas en Canarias, tiene el nombre de Canarias. Lo hemos gestado, lo estamos eh, criando aquí especialmente. Eh, y de aquí yo me atrevo a decir que parte la esencia. Pero forma parte, es un patrimonio del mundo. En toda Europa hay perros de presa canarios, unos mejores, otros peores... Se cría con mucho entusiasmo por parte de algunos criadores. Muy apreciado por particulares que han comprado y tienen presas canarios o los han tenido. Y lo mismo puedo decir de América, todo América, desde Canadá, pasando por Estados Unidos, México, que es un país enorme también con muchísima población, y de ahí para abajo hasta Argentina, Chile y Brasil, ¿Mm? Brasil tiene criadores y cada vez con más entusiasmo. Lamentablemente ahora estamos pasando un momento crítico, un momento eh, nefasto para no solamente para los perros de presa canarios, sino para cualquier raza, porque no pueden viajar, no podemos enviar perros al exterior y eso está pasando con todos los perros, con todas las razas, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto pase, esta enfermedad pase. Y, pero viendo en internet, a veces mi hijo me llama, porque yo no entro mucho en internet para ver perros o criadores, o no, pero él me lo comenta y entonces me llama y voy y miro con él. ¿no? Y efectivamente, el perro de Presa Canaria forma parte de la humanidad como el pastor alemán, como el Malinois. Pero yo pienso que después del pastor alemán y el American Pitbull, me da a mí la impresión del que más aceptación tiene es el perro de presa canaria. No porque ahora todavía esté de moda, porque yo pienso que no está de moda, pero sí está muy solicitado y se está criando. Y algunas, algunos criadores, por lo que yo estoy viendo y por lo que me llega, y que algunos pasan por aquí, de, de Europa, y algunos, aunque no tanto, de Norteamérica, eh, se está criando bien. Y me atrevo a decir que es la raza de perros, y, y además nueva, por supuesto, eh, relativamente nueva, es la que más predicamento tiene la que más aceptación tiene. Y desde mi punto de vista tiene una explicación indiscutible. Y es que la inmensa mayoría de los ejemplares que se crían, y en algunos casos incluso hasta los mejoran ¿eh? en todo el mundo, eh, tienen un carácter extraordinario. Son perros inteligentes, son perros vivaces, despiertos, captan las cosas fácilmente tienen un buen instinto de guarda, muchos de ellos, de mi criadero yo pienso que todos o casi casi todos y de otros me imagino que también estarán más o menos por el mismo camino sobre todo los que se crían desde el, desde el, partiendo del concepto de la funcionalidad y sanos, pues los que se crían en manos de criadores que se plantean en serio la salud de los ejemplares. Morfología, lo mismo. Tipicidad, tres cuartos de lo mismo. Bien, entonces, mmm, eso es muy importante que yo lo diga. Esto que yo pensaba hace pues alrededor de 40 años, quizá más, yo me planteaba que el futuro estaba en el exterior. El plátano que se cultiva en las Islas Canarias... Y a Canarias se le conoce mucho por el cultivo del plátano, aparte del turismo que ha venido después. Pero donde más plátanos se comen, y gracias a ese mercado, es en la península ibérica. Y también tenía un gran mercado en Europa, pero luego, por cuestiones de economía, eh, se exportan, no sé si de África, pero sí de América Central, a Europa, aunque desde mi punto de vista yo los he comido en Venezuela y he comido de otros países los mejores en cuanto a paladar, en cuanto a, a sabor son los de las Islas Canarias y de ahí su gran demanda, lo que pasa es claro en Europa nos han hecho la Pascua eh, los que los exportan de, de América Central ¿no? pero ¿Cuál es el futuro si en la península ibérica dejaran de consumir el plátano de Canarias? Habría que dejar de cultivar plátanos en Canarias porque no podrían sobrevivir los, los cultivadores de plátano. ¿no? Bien, pues el perro de presa canario, si no fuera por el mercado exterior, probablemente dejaría de existir a corto o largo plazo. Y en este momento me atrevo a decir que donde más afición hay no es en Canarias ya. Con eso de los perros peligrosos y tal. Bueno, pues eh, en Canarias, así como hubo un momento de los años 80 en adelante no cuando yo empecé, sino posteriormente, ¿no? hubo un boom, ¿no? mucha afición. Gente joven que se apuntaba al perro de presa canario, y en las muestras de presas canarios se presentaban 140, 150, en sitios tan pequeños como Tenerife o Gran Canaria, y también había exposiciones y muestras en la isla de Fuerteventura, en Lanzarote que son islas pequeñas, menores, con mucha menos población que entre Arif y Gran Canaria. Bien, entonces mmm, hay más afición fuera. Nosotros recibimos mensajes, bien por WhatsApp, bien por correos electrónicos, llamadas telefónicas, todos los días, todos, sin excepción. Mi hijo ayer me decía que le dolían los dedos de tanto responder eh, correos electrónicos y mensajes con el móvil y tal. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, la gente, o sea, los aficionados del exterior, eh, claro, dadas las limitaciones que hay, que son absolutas para la exportación, para viajar los perros al exterior, pues, no no los adquieren probablemente cuando ya la cosa cambie entonces vendrá todo de golpe pero donde más afición hay afortunadamente es en toda Europa y lo puedo decir con conocimiento de causa porque por aquí vienen por mi criadero claro por mi criadero es por donde más vienen es el criadero más visitado, lógico, porque nosotros nos dedicamos solo y exclusivamente a la cría y promoción del perro de presa canario, los que más instalación tenemos, mayor número de ejemplares y el tipo de selección que llevamos, yo pienso que aventaja a todos los demás criadores, no solamente de canarias, sino del extranjero también. Y lo digo no con una falsa modestia, lo digo convencido de que eso es así. Bien, entonces... El extranje digo en, en el exterior es donde hay afición y lo vemos en el día a día bien, ahora voy quiero dedicarle un poquito de espacio al estándar y otro día volveremos a hablar del estándar antes de ayer me llamó un amigo que lo conozco no hace mucho pero él lleva ya años en los perros de presa ganarios no sé si perteneció al club en su momento es probable, no lo sé y él pues forma parte de un grupito que yo no, no conozco al resto, solamente a él. Y me llamó antes de ayer y estuvimos hablando, me llamó para comentarme ciertas cuestiones relacionadas con el perro de presa canario, de lo que se está cociendo por ahí, que si la capa negra acaba de ser reconocida o ha sido reconocida nuevamente por parte de la Sociedad Academia Española y por consiguiente por la Federación Cinológica Internacional, con sede en Bélgica, o sea que ya en el estándar en el que tiene el Club Español del Perro de Presa Canario ha sido eh, incluido nuevamente la capa negra. Bueno, y ahí hay pues uno, un bando que dice que no, que es un error, y otro bando dice que sí, y, me, y a mí ya me constaba hace un, unos meses de que había un joven que el padre criaba, ahora cría él, cerca de donde yo estoy establecido, y, y que había, y ya estaba criando alguna camada donde incluía capa negra, pero capa negra que había conseguido él de algún ejemplar que salió de este criadero, la capa negra, ¿no? Y sé quién lo tenía, un amigo mío, y de ahí por lo visto él se ha surtido algo de capa o sea, o sea ha incluido en su plan de cría capa negra. Bueno me parece muy bien entonces mmm, hablando de la morfología del perro de presa canario hay un par de detalles que lo estaba comentando yo con Manuel Curto Jr. mi hijo ayer y esta mañana que cuando dicen no en el perro de presa canario eh, la grupa tiene que estar un centímetro por encima de la altura de la cruz y yo digo Vamos a ver, no es solamente un centímetro, puede ser un centímetro, puede ser dos, y a lo mejor pueden ser tres, pero es que es muy difícil de, de poder apreciar un centímetro en un perro de presa canario, un centímetro más alto en la grupa que en la cruz. Pero es que no solamente es la altura, que es lo que yo le decía a mi hijo, es la morfología, visto el perro de perfil, lateralmente, plantado, se ve que su morfología es un tanto peculiar en la mayor parte de los ejemplares que han respetado el estándar y que se han aplicado a seleccionar ese prototipo racial que mucha gente es que ni se entera, y fuera de Canarias tampoco, porque yo veo fotografías y algún vídeo, que los perros son altos de cruz, como puede ser, yo que sé, un boxer Claro, es que le han metido también ejemplares, cosas raras, diría yo, ¿no? Entre comillas, cosas raras. Entonces, no se trata solamente de un centímetro, o centímetro y medio, o dos centímetros, sino es el conjunto visto de perfil y visto de frente, y cuando camina, y cómo mira, cómo observa de frente y a los laterales. Cómo lleva el rabo, el porte, las angulaciones. En los bullmastiff, por ejemplo, que se metió en su momento, yo pienso que más de la cuenta, ya lo he comentado, lo he escrito en más de una ocasión. Los bullmastiff, eh, muchos de ellos son también... No hay uniformidad, porque he observado mucho los bullmastiff. Tengo incluso un libro en inglés que me regaló Carlos Benson, Remerón, Reverón que fue socio del club y no sé si miembro de la directiva, vocal o algo de eso. Y él vive aquí en el puerto de la Cruz y ellos siempre han tenido Bullmastiff o casi siempre en casa de los padres. Y en este momento probablemente él no tenga presas canarios sino Bullmastiff. Bien. Y yo he visto que muchos de los Bullmastiff, y los he visto en Inglaterra también, en el Craft, en Birmingham, que... Hay diferencias. Cuando hablan de las diferencias del perro de presa canario, yo digo, pues anda que en el Bullmastiff y llevan una, un siglo y pico largo eh, con el Bullmastiff, ¿no? Y de una familia a otra hay una gran diferencia. Bien, a la hora de caminar, lo he dicho más de una vez, no meten los posteriores y tiene unos pasitos cortos, ¿no? Cosa que en el verdadero perro de presa canario, producto de una buena cría y selección, es un caminar. Largo, pausado cuando va caminando. Y cuando trota, trota largo, como trotan los felinos mayores, como son los leones y los felinos en general, ¿no? los tigres. y Las angulaciones también son más pronunciadas que en esos, en esos perros. Y los bullmastiff y otras razas que no, no vienen a cuento traerlos ahora. ¿no? Entonces permítanme esa pequeña referencia al estándar es muy importante y el criador y el juez que muchas veces de cría saben muy poco no son ni siquiera eh, cinófilos de biblioteca como era Salvador Gómez Toldrá aquel señor que me dijo por teléfono no, criadora es mi hermana Josefina Gómez Toldrá yo soy cinófilo de biblioteca a mí no se me ha olvidado eso, me dejó pasmado. ¿Qué es ser cinófilo de biblioteca? O se es criador y estudioso de la raza que crías o de las razas que crías y de las razas en general o de la mayoría de ellas o no eres nada. Nada, no significas nada. Ya puedes publicar revistas, ya, pero eso lo que hace es confundir a la, a la población ¿eh? y no aportan prácticamente nada. Sí, podrán aportar pues las capas, tiene tal cual capa eh, o la, el nombre de esta raza, el origen, pero ni el origen, porque no van al, al fondo de la cuestión. No han estudiado realmente el origen. Si es que saben algo de él, del origen de esas distintas razas, y si lo saben, se callan porque todos se han callado y no conviene decirlo, como por ejemplo el caso del mastín napolitano, que ya llegará. ¿Eh? y del carne corso, que ya llegará, y del dogo de argentino, que ya llegará también, que algo se de eso. Bien, entonces, el criador de presas canarios, que no sepa ver al perro de presa canario, que no lo sepa ver, que no lo sepa apreciar, que no lo sepa diferenciar del que no es, o del que no es típico, va perdido. En la cría. Y si encima es juez, en Alemania, nacional o internacional, o en Francia, o en Estados Unidos, o en cualquier otro país, o en Canarias, va perdido. ¿Y le hace algún bien al perro de presionario? No. Porque los perros que van a clasificar mejores en esas, en esas exposiciones, muestras, o como les quieran llamar, nacionales o internacionales, será un puro engaño para el aficionado en general, y un perjuicio para la raza. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.